Buenos días eh, a toda la gente que se suma en este momento y gracias a todos los que han estado con nosotros en el día de hoy. A propósito del presidente Luis Abinader y las posiciones eh, que le ha gustado a muchos de los ciudadanos dominicanos, posiciones que él ha asumido desde que entró a, a su gobierno, desde que inició su gobierno más bien, y el mandato del gobierno del cambio. Quiero iniciar el comentario leyendo este texto que meses atrás le... Eh, pues... Se refería el señor Luis Abinader a todo el país, a toda la República Dominicana, en lo que tiene que ver con la declaración de bienes, la declaración jurada de los funcionarios. Estamos hablando, señores, tenemos el título ahí, que a la fecha casi 5 mil funcionarios no han hecho su declaración jurada. Esto decía Luis Abinader, presten atención, estamos hablando del gobierno, del cambio, de la coherencia que hay que mantener. Eh, en, eh, era una rueda de prensa, solamente hice este recorte en donde se refiere al tema que trato Dice él, eh, o informaba en ese momento sobre la declaración jurada de bienes Que debía de entregarse al día 15 de septiembre del año pasado, por supuesto Esperamos que todos nuestros funcionarios lo hagan en esa fecha pero si algún funcionario no lo hace, será suspendido hasta que entregue su declaración jurada de bienes. Se queda el gobierno vacío. Añadió que en caso de no entregarla en tres semanas posteriores al 15 de septiembre, se si estamos hablando octubre, para el 30 de octubre le daba la fecha del año pasado, quedarían destituidos de manera permanente. Tengo el título ahí en pantalla donde... A la fecha de abril del 2021, a unos seis meses de esas declaraciones del, ex, del presidente Luis Abinader, tenemos 4,468 funcionarios que no han presentado su declaración jurada. ¿Qué pensar sobre esta posición que asumía el presidente de nuestro país? sobre lo que tiene que ver con la transparencia, el manejo de los recursos, hablar de funcionarios que están utilizando en sus funciones, por supuesto, ¿verdad?, partiendo de que eh, es correcto el manejo de, del erario público, que están manejando dinero, que están manejando fondos, grandes cantidades, importantes funciones. De esos, 4,468, quiero destacar que este dato lo, los tomo, eh, lo asumo de la página de los muchachos Lar Colective que han hecho eh, eh, viral esta información para el fin de semana, donde detallan y más adelante podríamos presentar alguno, este, eh, donde detallan algunos de los funcionarios. De ellos hay 45 que han sido pues eh, puestos en sus cargos por el presidente Luis Abinader, importantes funcionarios que tampoco han hecho su declaración jurada. Partiendo de esto y de un asunto, de un tema que es ilegal, que hay una ley que establece que los funcionarios y especifica cuáles deben de declarar sus bienes. ¿Por qué? Porque esto ayuda y fomenta lo que es la transparencia en nuestro país. ¿Cómo nosotros saber determinar eh, cómo saber o determinar con cuánto, o cuánto es el, el, los ahorros, cuáles son los bienes de un funcionario si no hacen o no informan al país, al pueblo, con qué entran al gobierno. Podrán decir que van a salir sin nada porque no sabemos en principio con qué entraron. Cuando vemos que se incumple que no se cumple con las normas establecidas, que no se cumplen con las leyes que buscan garantizar el manejo correcto en las instituciones a través de sus funcionarios, nosotros entendemos que el cambio no está funcionando como tal. Una de las cosas que debemos de tener como ser humanos es ser coherente. Actuar en la medida en que nos expresamos. No puedo decir o expresar ...una cosa y luego en el comportamiento hacerlo de otra manera. Y hemos visto y he estado trayendo en los últimos días... ...algunas de las cosas que estamos observando del gobierno del cambio. El presidente Luis Abinader aparentemente eh, quiere estar... ...o no tiene la capacidad, o no tiene la fuerza, o no tiene el poder... ...o no tiene, como se dice popularmente... ...serían los pantalones o la fuerza para sustituir, para cancelar a los funcionarios que no están cumpliendo con eso que él prometía al pueblo dominicano Lo que pasa es que Luis Abinader se olvidó que él no iba a gobernar a suizos que él iba a gobernar dominicanos, entonces dentro de su euforia dentro de su bonomía dentro de su buena fe, él entendió que él podía garantizar algunas cosas, pero se olvida que él que él va a, iba a dirigir en un país con un grupo de personas que están hechos de una pasta humana totalmente diferente a muchas otras gentes, como somos los dominicanos desorganizados deshonestos eh, pero bueno es que con muchísimos para cumplirla y cuando se trata de directamente podemos poner la imagen pero en pero suponte en mitad tú de pantalla, suponte muchachos. tú que él que él cumpla con lo que dijo tendría que suspender 5 mil funcionarios Dios mío, es el presidente. ¿Para qué lo promete? Es el jefe de Estado. Es quien lo, lo nombra. Digo. Es el jefe de esos funcionarios sí. y a, aparte el, el jefe es global. Y no tiene la capacidad de hacer que esos funcionarios cumplan sí, con algo que esté establecido. Sí, lo que pasa es que él se olvidó que el político tiene que saber cómo habla. Bueno, imagen Y más en este país. Pues entonces. Eso es lo que pasa. Entonces no era Abinader, real lo que se estaba diciendo del cambio. Abinader es un novato en política. No es real lo que se estaba Oye, hablando. Abinader es entonces, un Entonces es un mentiroso. ¿Eh? Es un mentiroso. No, no, no, no. Se emocionó, como dice Amado. Amasó. Ah, si, Al no si tú prometes algo, es más, no lo Es, es, un es más sincero, no, no, no, no. Incoherente. No, no. Él creyó que podía cumplir con eso. Él, no, él no. Lo él lo prometió. Él lo creyó no, sinceramente. Porque, porque lo creyó sinceramente. Que Yo podía pienso que, que, que pudo, que, que pudo pero, creer que lo pero, podía pero, hacer. Pero el político dominicano. tengo la <risa> regla una vez. Oye, hablo mentira. Oye, el político dominicano. Él creía que lo Tiene que saber, claro. Tiene que saber con quién es que va a gobernar, y, y lo he dicho mil veces el PRM trae consigo los genes del PRD y los genes del PRD no son genes buenos, y todo el mundo lo sabe, entonces definitivamente, él no debió haberse puesto a hablar, el político tiene que saber lo que habla, entonces, el político y bueno, todos los seres humanos so, es esclavo de lo que dice y amo de lo que calla entonces partiendo de esto, cierro diciendo muchachos que hemos venido observando del gobierno del cambio del que tanto nosotros deseamos y que queremos de manera muy sincera y que necesitamos en nuestro país, ver que todo ese deseo que teníamos muchos ciudadanos, que hicimos unas que otras cosas para poder obtener un giro en lo que tenía que ver con el proceso de elecciones, con lo que tenía que ver con un nuevo gobierno, no estamos recibiéndolo. Y qué pena, qué triste que el gobierno de Luis Abinader si se quiere, ha sido eh, doblegado por sus funcionarios. No tienen la capacidad oh, de que cumplan. Bueno, realidad. pero eso es al final lo que de es. Realidad. Esa es la realidad, pero al final lo que se está haciendo es lo que ellos quieren. Porque ¿Qué se está haciendo? Ellos no, no hicieron sus declaraciones juradas. Ahí hay 45 ah, que renuncie, fueron puestos por la Pero renuncia la presidencia? Cuando tú no puedes cumplir con de algo, esos tú esos mil y tanto, 45 son por decreto gubernamental. Uh -huh. Es sencillo Entonces, De esos cuatro de esos mil y tantos que puse ahí en pantalla uh -huh. sí, Hay 45 sí. que son por decreto eh, eh, gubernamental Ahí están en pantalla, te lo puedo mandar y quién Ahí quién, está la página de los... Ay, ¿y, a, muchos, ¿Y a dónde ¿no? va eso? Por ejemplo, ¿quién que dictamina quién presentó eh, su declaración jurada? ¿Quién, la quién Cámara doy? de Cuentas Ah, ok, la Cámara de Cuentas Ahí está, cierro con esto diciendo que Qué triste, qué lamentable que no hemos Podido sentir, palpar Como dominicanos, ese cambio Que realmente deseamos y que necesitamos Y que Luis Abinader va a tener Que apretarse los pantalones Para poder enfilar Un poquito a sus funcionarios si Y que Abinader, con lo que tiene que cumplir Si Luis Abinader no tuviera Proyecto de reelección Lo pudiera, hacer. pudiera hacerlo Porque no, no okay. hubiera estado ofreciendo entonces no queda mentira. mal. No, no mentira, pues, queda mal. Gracias, Carolina. Vamos a o sea, Hablo mentira, el presidente. ¿Eh? Digo yo, ¿hablo mentira? No, porque la mentira tiene que verse en la posverdad. Ah, bueno. Post <risa> ya, ya. ya.